Eh, ¿Qué tal sabana? ¿Cómo están? pero que todo chido eh, en esta ocasión voy a hacer el video un poco distinto porque el fin de semana estuvimos patinando con mi camarada el Querétaro y el Max y otra bandilla ahí de Chapu entonces cuando estaba revisando los clips de la cámara me di cuenta que se me habían borrado algunos entonces ya pues no iba a tener como la secuencia que debería ser entonces por eso decidí hacerlo de esta forma para darles más o menos como una reseña o platicarles un poquillo lo que pasó o lo que debieron de haber visto en ese video todo comenzó el domingo por la mañana <risa> temprano hablé con mi compa el Querétaro y dijo que quería patinar entonces decidimos ir a Chapultepec a darnos una paseadilla en el skate y ahí me iba a ver con mi compilla el Max que quería ir a calar un spot, pues nada, fuimos a desayunar caímos a Chapu, estuvimos ahí un ratillo y se me ocurrió grabar unas tomas, unas líneas ahí con el Max en Chapu, con la cámara en el pecho y todo el pedo, creo que quedó chido Cayendo un hoyo después de haber patinado en Chapu un ratillo estar viendo ahí la banda cotorreando afortunadamente la línea con el Max salió chida y todo, después llegó el Andrew, dijo que quería calar un spot de unas escaleras más arriba Les estuvimos ahí un ratillo en lo que calentaron y pues nos fuimos al spot Está bastante chido, al principio pensamos que nos iban a correr porque había seguridad y la chingada Pero nos dio tiempo de acomodar el spot, de ahí la caída y todo el pedo porque estaba medio madreado ahí Pero pudimos acondicionarlo chido para que se pudiera patinar Empezamos a sacar estos clips No mames, piso bien chingón. Ahí va, güey, ahí va. Ahí va. huevo, no güey. ahí como ahí, ¿verdad? ¿Eh? Ah. ah, no mames, güey. No he rara, a la izquierda. a al puro llavazo. <risa> no, todo cuanto quieres. Sí, güey, bueno, yo creo que estoy estudiando una carrera equivocada, güey. No mames, no. <risa> Uy, se ve que trabajas bien con la tierra, güey. Te más calar, güey, que vayas por dentro de esta línea, ¿no? Sí, ahora sí por el... Para que ya, güey, ahí caigas así directo a esa chingadera. Ahora sí por el centro. Ajá. Sí, así ya más... Porque el otro como que te desviaba, ¿no? Que te hacía... A huevo, como torcerte hacia allá. Sí, tenía que pegarlo como hacia mis espaldas y caer hacia allá, güey. Y la neta ni lo veía, sino nomás lo tiraba y no se venía donde caía pues porque... ya era puro tanteo. No sí. las sí, sí. Mames, güey. Yo tengo fe, güey, en que ese pinche arreglo y los cables ya no lo hagan de pedo. Sí, no. Vas a hacerlo en la free, la free. Nada más que ya estoy bien frica, brother. Paso la prueba, pasó la prueba. Sí, güey. ¿Qué salió ese bato de ahí, güey? No sé si ¿sí sea el cuico, güey. O sea, a lo bueno, es nada más así como pinche ingeniero, de algo más. ¿no? Ojalá que se vaya a verga. lo que quiera ni es mi lana pero no sé si fue en la primera tablita que pusieron ahí güey. No, güey, desde no, desde que cayó se atoró y bueno pues después de un rato de estar patinando ahí bueno estaba patinando el Andrew El Max Y el Emilio Pero pues nada Eso de los escalones ya Con lo bueno, que está ruco Ya pasó a la historia Y pues nada Estuvo chido Porque ahí con la banda Estuvimos un ratillo Salieron un par de trucos El chiste es divertirse Y contorear con la banda pues ahí estuvimos un rato Fuimos por unas chelillas Ahí cerca de Chapu Y pues nada Ya cada quien a su casa Y pues todo Todo chido Y pues ahí terminó el día pues Hasta aquí vamos a dejar este video Porque pues ya no hay como Mucho que contar Espero que les haya gustado y todo Ya sabes Si te gustó Dale like, compártelo ahí con la banda No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón Que está por aquí abajo o algo así Nos vemos en un video nuevo y ya saben que los campeones No usan drogas Ah, por cierto, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a un camarada conocido en el bajo mundo del Javascript como Sir Galleto, chido carnal, eh, por ahí el otro día me lo topé y me dijo que veía los videos y que le gustaban y está chido, está cagado, un colombiano viviendo en México, que patina y le gusta el Javascript, siempre hay todas las combinaciones posibles, chido. Ya sabes, si te gustaron los videos, suscríbete, aquí está el botón para suscribirte, no cuesta nada. A suscribirte, apoyas a que pues me motive y siga haciendo videos si te gustan, está chido y todo. Si no, también puedes ver estos otros videos que también están chidos. Igual si no te gustan, pues solo no les das likes y ya. No pasa nada, pero yo creo que sí si te van a gustar. Chécalos, están chidos.